Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí al canal del moro de Buya Camandulero. Bueno, estoy aquí haciendo una prueba, una prueba del probador acá que hay de Google. Cogí un video, un video, no le hice edición, no le hice nada, aquí está el video. Es un video cualquiera de internet para mirar si funcionaba el, el comprobador, ¿sí? Así si funcionaba el comprobador, así si funciona. A ver qué me dice el comprobador de Google el comprobador de copyright no es si el comprobador de copyright si el vídeo tiene copyright y si, bueno te lo guardo acá y sigo estoy editando normal pero dice comprobación dice aquí comprobamos que si tu vídeo tiene problemas que pueda, a ah, su visibilidad bueno comprobamos si su vídeo tiene problemas que puedan restringir su visibilidad y te daremos la oportunidad de corregir antes de publicar el vídeo dice acá aquí dice más información pa, pa, pa. aquí es subida de videos dice subida de videos dice cerrar bueno aquí está todo lo que dice acá antes de subirlo aquí dice ten en cuenta que los resultados de esta comprobación no son definitivos es posible que en el futuro surjan problemas que afecten el video dice acá muy clarito y aquí también lo manda una Entonces seguimos publicando y aquí pues nos sale comprobación no, no me atrevo como a publicarlo porque de pronto me, me colocan un strike pero vamos a, vamos a intentarlo a ver es una cuenta pues que no uso casi voy a intentar ver que sí el polvillo se publicó o sea, efectivamente se publicó el video ahí está lo borro porque es un video pues sí ahora la casa notificaciones otro creador pero no me presentó o sea no no es tan confiable sí porque ahí está el video hasta lo borro porque nunca le una vaina porque me pueden mandar un strike entremos a youtube studio aquí está monetización contenido contenido está acá se está estrenando dice acá Vamos a dar un ratico a ver quién nos vota. El creador es Luz María. Ese es el video original del creador, se llama Luz María. Este lo subí para hacer una prueba, ¿no? Bueno, no voy a colocar el sonido. Salieron dos me gusta acá. esto es una prueba muchachos, una prueba bueno como podemos ver pues el audio pasó bien todo eh, pasó a la comprobación de google y todo pero sin embargo pues no podemos confiarlo porque yo me tocó borrar ese video, lo borré porque con el tiempo lo pueden colocar violación de derechos de autor entonces, es, entonces por eso lo acabé de borrar pero la vaina es que la comprobación pues no no los detecta, no sé que sea una música muy conocida o algo muy conocido para poder que detecte, pero cuando son videos que no son tan conocidos, pues el comprobador no los detecta. Sin embargo ahí por eso ahí da unas recomendaciones Google. O sea, no podemos tampoco, pero es mejor el video subirlo, ponerlo en privado y después dejarlo. Después ya borrarlo, mira si, si, si tiene algún problema o algo. Gracias a todos los que vieron este video, soy el Moro de Buya, gracias por el apoyo. Y los que me siguen, gracias.